Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de Teenager Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar videos borrados de su teléfono Android. Aquí tenemos un Samsung, entramos en la galería, ¿ok? Aquí como se pueden dar cuenta tenemos, bueno, algunas fotos, ¿ok? Pero también tenemos eh, algunos videos. Aquí tengo el video de, bueno, un puerquito en donde se le da comida al puerquito. Es un video muy corto. Okay. Y bueno, esto ocurrió en una ciudad de Colombia Y así también tenemos otro video, en este caso es un chocolate donde se le echa un poco de queso Es algo muy típico de aquí de Colombia Y estos videos los vamos a seleccionar y los vamos a eliminar okay. De esta manera Pero ¿Cómo podemos hacer para poderlos recuperar después de haberlos borrado, después de haberlos eliminado? chicos, para poder recuperar los videos borrados, eliminados de su teléfono Android vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare All Data for Android el cual estará en la descripción de este video lo descargan, lo instalan, obtienen la licencia y luego ejecutan el programa como administrador bueno, aquí como se pueden dar cuenta, luego de ejecutar el programa vamos a tener varias funciones para recuperar la información ya sea a través de Google Drive WhatsApp Business, de WeChat, incluso de WhatsApp, sin embargo la opción que nos interesa es esta que está acá, que dice recuperar datos perdidos, ¿Ok? entonces le damos clic allí, muy importante conectar el teléfono a la computadora mediante el cable USB y aquí vamos a seleccionar los elementos que deseamos recuperar, en este caso seleccionamos los videos, le damos clic en empezar y lo que se va a encargar, DinoShare World Data for Android es analizar el dispositivo conectado, ¿okay? en este caso el Samsung. Entonces esperamos a que el proceso finalice. Recuerden que si aparece este mensaje, ustedes se van al dispositivo y le dan al botón que dice permitir para que de esta manera pueda detectar la información. Muy seguramente en este proceso se instala una aplicación en el teléfono, eso es normal, no se preocupen, y se va a ejecutar dicha aplicación. Lo más importante a tener en cuenta es que mientras haga el análisis, luego de darle a permitir, mantengan la aplicación ejecutada en el teléfono, para que de esta manera pueda hacer el análisis sin ningún error y sin ningún problema. Esperamos en este caso a que, bueno, Tinosher Cool Data for Android detecte los videos eliminados ya está detectando algunos, esperamos a que finalice. Bueno, una vez que el análisis haya sido completado, le damos clic en aceptar y aquí vamos a tratar de ubicar los videos que se han eliminado. ¿Ok? De hecho, aquí como pueden observar, van a aparecer los videos en color naranja, los videos eliminados. ¿Okay? Y ya sería cuestión de seleccionar esos videos que, bueno, que deseamos recuperar En este caso vamos a recuperar este de por acá Y vamos a recuperar el otro que debe estar por acá Y luego de seleccionar los videos eliminados Le dan clic a la opción que dice recuperar al PC Luego seleccionan una ruta como el escritorio Y listo, espera a que la información se recupere Cuando se haya recuperado la información le damos clic en aceptar Cerramos el programa y ya podemos abrir la carpeta que nos ha creado el programa en la ruta seleccionada. está plataforma tenemos la fecha, tenemos la información, tenemos en este caso los elementos, y aquí van a estar los videos. ¿okay? Súper fácil y súper sencillo. Espero que de esta manera bueno, ustedes puedan, puedan recuperar esos videos eliminados de una manera súper fácil y súper sencilla. Pueden ejecutar los videos sin ningún problema, sin ningún inconveniente también pueden, si lo desean, enviarlos nuevamente al teléfono, así que por ahora eso es todo, el video se lo dejo hasta acá, recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video, recuerden que soy Carlos Vallejo, del canal de Timos en Spades, y espero que les haya gustado, este.